Bueno, en este ejercicio vamos a realizar un diseño o layout básico constituido por una cabecera en color verde lima, un menú lateral o aside en color naranja o área en color naranja, el contenido principal del documento donde va la sección y los artículos, la sección y los artículos y un pie en la zona inferior para realizar este diseño que me va a permitir maquetar y colocar los diferentes elementos de mi página es necesario dos archivos un primer archivo en el cual voy a establecer dentro del body varios div o cajas un primer div contenedor que va a englobar al resto de div para que se vea bien vamos a sangrarlo un poquito y aquí estamos el primer div contenedor de acuerdo luego tengo un div cabecera y, además, un div menú y un div contenido. Y, por supuesto, el div que va a englobar al footer o al pie. ¿De acuerdo? Este también lo vamos a sangrar un poquito para que quede de esta manera. Bien, evidentemente, dentro de cada una de estas cajas de la cabecera, yo podré poner el contenido que vea oportuno. Vamos a utilizar selectores id para identificar cada una de las cajas. Si hubiéramos utilizado la web semántica, la propia etiqueta, header, nav, aside, septio, footer, podía convertirse en el propio selector a la hora de hacer la CSS correspondiente como podéis observar el diseño del layout valga la redundancia reside en una hoja de estilo para eso es necesario esta línea link, red hoja de estilo href en mi caso he introducido la hoja de estilo dentro de una carpeta CSS no es obligatorio pero es muy recomendable también os recomiendo que cada uno de estos ejercicios cree una carpeta en la cual esté el archivo del layout y su CSS correspondiente vamos a ir a ver la CSS en la CSS lo primero que he hecho es establecer para todos los ides, contenedor, cabecera, menú, contenido y pie una serie de propiedades generales he ajustado al tamaño de la página del navegador por eso en margin y padding 0px lo que sí es importante o considero importante que la anchura para aprovechar todo el espacio del navegador sea el 100% ¿de acuerdo? Luego, para cada uno de los ID, cabecera, menú, contenido y pie, debo definir propiedades. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando capas, caja o área de posicionamiento. Por lo tanto, lo que para definirle a cada uno de ellos hay que darle una altura si yo quiero la capa y no le doy una altura la capa no me va a permitir introducir cualquier elemento esto es un fallo muy común hacemos bien la estructura pero luego necesitamos darle un determinado ancho si yo quiero meter una imagen y esa imagen tiene un ancho superior a 8m se me va a salir fuera de la imagen por el problema de que los elementos tiene un display block o inline una vez dicho esto eh, solamente recordaros que cuando cree la capa a darle, darle, a, además de darle un color al fondo hay que darle una altura porque la anchura ya está definida para permitirme introducir objetos o elementos dentro de ese div la cabecera le da una altura 8m al eh, menú de 36 EM al contenido 36 EM y al pie 8 EM, ¿de acuerdo? bien, como ya sabéis los selectores se identifican con perdón, los selectores ID se identifican con almohadilla entonces, en el caso de la, el selector ID Cabecera, voy a definirle background y altura. Luego, ¿qué ocurre? Que tengo dos elementos, menú y contenido, vuelvo aquí al ejemplo, que se encuentran entre comillas compartiendo línea, compartiendo espacio, no están, están uno al lado de otro. Para que esto ocurra, tengo que definirle tengo que definirle a los dos un determinado ancho y entre los dos en mi caso estoy repartiendo el 100% al menú le doy 20% y al contenido le doy 80% y a los dos le digo que floten hacia la izquierda, es decir el menú se coloca a la izquierda y como deja un espacio el contenido flota a la izquierda, también se puede haber puesto a los dos que floten a la derecha Sí En mi caso lo más habitual es decir Que el primero que entra va a la izquierda Y el segundo se coloca a continuación con left ¿Qué ocurre después? Aparte de que ya hemos cubierto El 100% Para asegurarnos Lo que hacemos es Con clear en el pie Romper el flotamiento Como indico aquí En el comentario Clear boot de esta manera aunque me hubiera quedado espacio no puedo colocar el pie y ya con esto hemos terminado respecto a esta etiqueta p con margin 10px la he colocado aquí para cuando yo empiece a escribir texto dentro de cada uno de los div no se me queda ajustado al principio de la página, sino que esté un poco separado. Es una cuestión de estilo propio. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado.